Tengan todos y todas amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir Es Salud. El día de hoy tenemos un programa especial porque nos hemos trasladado hasta el Centro Nacional de Atención de Personas con Diabetes. Estamos con el doctor Alejandro Magnelli, quien es el director de este centro que recientemente acaba de inaugurar el ministerio de salud para la atención pues precisamente de las personas con diabetes bienvenido doctor bueno mucho, mucho gusto, muy amable en tomarnos en cuenta eh, y venirnos a visitar con el objetivo de, da, de tener una información adecuada sobre la atención de estos pacientes hablando del contexto doctor de nuestro país, Nicaragua es un país con muchas personas con diabetes yo creo que el mapa de padecimientos de la salud ubica a las personas con diabetes entre uno de los primeros padecimientos de, la, de que padecen la población nicaragüense en qué radica la importancia de que el nicaragua nuestro país las personas que padecen esta enfermedad cuenten con un centro nacional de atención de diabetes bueno esto todo esto radica pues principalmente pues gracias al apoyo que tenemos del gobierno pues y este y estar siempre pendiente sobre la salud de la población esto radica en que como la diabetes es una enfermedad que va creciendo gradualmente este, y va tomando bastante auge en toda la población ya sea desde edad pequeña hasta el adulto mayor entonces esto eh, se tomó la iniciativa con el objetivo de brindarle una atención más especializada al paciente un enfoque más especializado este, no solo eh, también integralmente, pero principalmente eh, en cuanto a la diabetes, en cuanto a sus complicaciones, en cuanto a toda la afectación, ya sea psicológica, física, este, espiritual que tiene en estos pacientes. Ya. Ahora, ¿con cuánto persona cuenta actualmente? Obviamente está iniciando, es ¿eh? un centro nacional que recientemente se ha inaugurado. Es todo al paso, ¿verdad? ¿eh? porque nuestro gobierno está preocupado en que esto también avance, pero se inicia con los primeros pasos. ¿De cuánto personal está compuesto este Centro Nacional de Atención de Personas con Diabetes? ¿Quiénes encontramos aquí? ¿Qué especialidad hay? Bueno, aquí contamos con principalmente con la atención este, de tres clínicas generales este, abordadas por los médicos diabetólogos, este, además de eso tenemos lo que son las especialidades del servicio de ortopedia las especialidades de servicio este, de cirugía plástica las subespecialidades del servicio tanto de neurología, endocrinología, cardiología y la misma cirugía plástica además tenemos el abordaje con el paciente con el servicio de nutrición el servicio de psiquiatría y el servicio de trabajo social no, pues no dejamos aparte pues la atención meramente con el servicio de estadística, el cual nos aporta pues la apertura del expediente y el servicio de farmacia este, con los pacientes. Y contamos también con dos personales de enfermería actualmente, uno con, con el servicio para valorar lo que son el, la, el área de procedimiento y el otro la coordinación meramente de la unidad. ¿Por qué es importante todas estas especialidades y sus especialidades, doctor? en un paciente que tiene diabetes, ¿Por qué, es, ¿por qué es esa importancia de contar con todo esto? Este personal humano dispuesto a atender a la persona con diabetes que viene aquí del Centro Nacional. Sí. Bueno, es bastante importante en el sentido de que estos pacientes ya vienen consigo o ya vienen trayendo muchas complicaciones en el contexto de que anteriormente a pesar de que se le brindaba la atención no había una atención meramente solo dirigida a esta patología es importante porque aquí vamos a abordar problemas ya endocrinológicos que el paciente amerita asociado a su diabetes, problemas cardíacos que la misma diabetes como muy bien sabemos es una enfermedad que va a dañar muchos órganos principalmente el riñón, corazón, cerebro y muchos de ellos. Entonces este, es primordial darle la atención ya sea en el servicio a nivel cardíaco en el servicio a nivel renal por el servicio de nefrología para ver todas estas complicaciones mayores que se, se desencadenan por la misma enfermedad incluso en aquello, más en aquellos pacientes que se mantienen algo descompensado de su patología y pues que no han logrado este, lograr este, las la metas óptimas para mantener ...un buen funcionamiento de su cuerpo y evitar lo que es el deterioro de cada órgano. ¿Cómo ha sido la respuesta? Tiene pocos días de haberse inaugurado. ¿Cómo ha sido la respuesta? Obviamente la población lo recibió con buenos ojos. ¿va? El primer centro nacional de, de atención a personas con diabetes en el país. ¿Cómo ha sido esa respuesta de la población? ¿Se han acercado? Me imagino que sí. En lo que tenemos de estar en vivo en este programa han venido tres personas... ...de diferentes puntos del país... Pero en, en el transcurso de estos días que han pasado, después de inaugurado, ¿cuál ha sido esa respuesta de la población en cuanto a este centro que está disponiendo el buen gobierno sandinista, el Ministerio de Salud, para la atención de personas con diabetes? Bueno, la atención ha sido bastante gratificante en el sentido de que, a pesar de que hemos tenido pocos días de haber inaugurado lo que es el centro, hemos tenido una buena afluencia de pacientes no solo a, prácticamente no han venido referidos sino que han venido por su propia por su propia por, cuenta, por su propia cuenta sí, y este y eso no, no gratifica porque quiere decir que la población está al tanto la población ya, ya conoce del centro ya conoce de que aquí se le va a brindar una atención más especializada y que no se le va a negar, no se le va a negar la atención a nadie. Todo el paciente que venga de manera espontánea aquí nosotros lo vamos a atender con mucho gusto y con mucho esmero. Claro, hemos sido testigos en lo que estamos en vivo en este programa de que han venido personas y la eh, enfermera, licenciada, no sé si es doctora, encargada de atenderlo, ha dicho que no se le niega, pues está bien, está abierta la atención. Pero este centro tiene una dinámica que para que las población que nos está viendo comprenda de cómo es el el requisito no sé si es un requisito también para para venir aquí porque eh, tiene una dinámica el centro funciona bajo una dinámica cuál es esa dinámica bueno la dinámica del centro el funcionamiento meramente está considerado con el objetivo de que principalmente eh, sea referido el paciente por el médico especialista en medicina interna, el médico diabetólogo e inclusive el médico endocrinólogo con el objetivo de referir a aquellos pacientes que están, son difíciles de tratar o tienen una comorbilidad o una patología ya crónica desencadenada por la misma diabetes que amerite una atención especializada ya sea por las subespecialidades que tengamos o las especialidades este, esa es la principal visión, pero aquí el paciente si viene de manera espontánea nosotros lo atenderemos con mucho gusto, este, el objetivo es pues, tener una población bastante específica en el sentido para brindarle una atención más esmerada, con mayor calidad, mayor esmero y con much muchísimo más tiempo en cuanto a su acudir a nuestra unidad. Es como para optimizar recursos también, eh, doctor, que le pregunto, le hice esta pregunta, pues porque si hay un paciente, usted lo decía muy bien, que por ejemplo eh, maneja muy bien su diabetes en el centro de salud o en la unidad de salud correspondiente donde se está atendiendo o en el hospital, bien puede seguir tratándose en su centro de salud, en su unidad de salud y que se priorice a aquellos que en realidad no han sido eh, manejados. No se ha podido manejar, usted como bien, bien lo dijo, la enfermedad. Entonces para eso está el centro. Para aquellos pacientes que no, eh, no, no se ha podido manejar su des, eh, descompensación, eso sería. Exacto. Sí, la verdad, este, este, estos pacientes, el objetivo, si el paciente está totalmente compensado, está haciendo con el tratamiento que se le ha logrado implementar en su, en su unidad de salud donde le corresponde cercana a su, a su donde ellos habitan eh, y no tienen una comorbilidad que amerite una valoración más específica por un subespecialista pues debería ser siempre tratado en la unidad a menos que este paciente también este, surja alguna complicación que amerite ser un, una atención especializada Sería, y nosotros lo que tratamos de hacer énfasis o de tratamos de a, asimilar son aquellos pacientes bastante difíciles de tratar, bastante difíciles de controlar su misma diabetes ya sea por el motivo de su misma nutrición, por el motivo de que tiene alguna incapacidad ya sea por una secuela, por un evento cerebrovascular o, al, o algo que le está impidiendo que esta misma diabetes no se logre compensar, no solo farmacológicamente, sino también tam, en el ámbito ya sea mental, en el ámbito ya sea nutricional y en el ámbito meramente de su hogar, de su, de su unión en su casa y todo el horario de atención, ¿es importante el horario de atención? ¿Atiende a las 24 horas o de qué hora, qué hora, compañero? Sí, la atención del centro se inicia a las 8 de la mañana y se concluye lo que es a las 4 de la tarde. Claro, si, el, si tenemos pacientes todavía que no han sido atendidos y que vinieron eh, en la tarde, nosotros tenemos la obligación de irnos hasta que se logre concluir la última atención de cada paciente satisfactoriamente. Hablando en sí de la enfermedad, suele ocurrir mucho que el paciente con diabetes usted, usted es diabetólogo ¿no? médico internista diabetólogo sí. suele pasar que mucho, muchas personas con diabetes descuidan la alimentación doctor. Eh, pasa generalmente en eso quizás porque también la familia no ha comprendido porque aquí también juega un papel fundamental la familia ¿verdad? en acompañar en la dieta a esa persona con diabetes en cocinar menos salado en comer menos carbohidratos menos comida que sea dañina para, para la salud del, del paciente enfermo, entonces la, en qué radica también la importancia de la buena nutrición en el paciente con diabetes, que generalmente se descompensa por esto también, por la mala alimentación sí bueno como todos sabemos este, la alimentación es algo muy básico, es algo que va a ir de la mano con el tratamiento que nosotros demos eh, es algo que le va a ayudar a que nosotros no demos tratamientos en, en grandes cantidades mayor dosis y dupliquemos si es posible llegar a la dosis máxima de cada tratamiento o el objetivo también de sustituir este medicamento por otro más específico es importante pues la dieta por debido a que ya a nivel familiar este se logre comp comprender a los pacientes se le logre dar también su espacio sabemos que es muy difícil tener dos dietas en una sola unión familiar pero si se puede hacer en conjunto con el objetivo también que nosotros el día de mañana esta misma dieta nos va a favorecer no nos va, nos va a ayudar a que también nos desencadenemos diabetes porque todos estamos propensos tanto genéticamente ...como a nivel este social, como a nivel general y todo eso. Claro, ahí la, la familia tiene que, como por eso le decía yo, es importante que la familia también se involucre... ...porque sí. un paciente con diabetes, un familiar tiene grandes posibilidades sí. de adquirir esta enfermedad pues, por, por, por los genes. Entonces sí. por ahí es importante la, la también ser parte de esa buena alimentación o acompañar al paciente con diabetes en esa alimentación... Ahora importante, doctor, eh, ¿cuál es la visión que tienen a futuro cercano? En un futuro cercano, ¿cuántas personas piensan atender? ¿Hay una meta establecida semanal, por día, mensual, por año de pacientes a atender en este centro nacional de atención de diabetes? Este, bueno, la meta de nosotros es atender todo el paciente que sea referido, todo el paciente que venga de manera espontánea. Meramente una meta precisa no tenemos ya que es un centro nacional es un centro que va a abarcar cualquier, este, cualquier referencia cualquier destino donde venga este, lo más remoto del país aquí nosotros ese es nuestro objetivo atenderlo y lograr solucionarle el problema por el cual fue referido que si fue referido es porque el paciente amerita una atención más especializada y porque el paciente también Buscándole el sentido de resolverle su problema, mejorarle la condición y evitar las complicaciones mayores que trae consigo la diabetes. Hasta el momento, en estos días que llevan atendido de inaugurado el Centro Nacional de, personas, de Atención a Personas con Diabetes, ¿cuántas personas han atendido en este transcurso, doctor? Bueno, en el transcurso del día, en el transcurso de los de la semana, ¿De los, de los tres días que tenemos aperturado, pues hemos tenido un total de 25 pacientes, prácticamente estamos hablando casi 8 o 9 pacientes por los tres días que hemos atendido actualmente, y, este, y, y han sido pacientes, meramente no referidos, han sido pacientes que han venido de manera espontánea. Es espontánea. Sí. Sí. Ahora, cuando el paciente viene de manera voluntaria, ¿cómo es el el abordaje médico que ustedes hacen. Obviamente primero le toman la presión como como cualquier atención, cuando el paciente va a cualquier consulta externa. ¿Cómo es el procedimiento? Si viene, por ejemplo, muy descompensado. Un paciente que viene por voluntad propia, viene descompensado con el azúcar alta. ¿Cómo, cómo usted, ¿Cuál es el procedimiento que hacen? Bueno, nuestro proceder es el siguiente. Primeramente el paciente se atiende por el servicio de enfermería. Se hace la toma de signos vitales, además de la toma de signos vitales se le talla al paciente, se le saca su peso y, se, y posterior se le saca su índice de masa corporal. También de eso se, a todo paciente que venga aquí se le toma su glucotest con el objetivo de valorar cómo, cómo viene el paciente, ya sea que venga en ayuna o venga comido el paciente. Si el paciente una vez viene eh, inestable o viene con su glucosa alterada mayor de 200 el objetivo de nosotros es primeramente iniciar la, la terapia, iniciar la insulinoterapia en, este, en el contexto se lleva al paciente a lo que es al cuarto de procedimiento se, si el paciente viene sin, sintoma, con sintomatología de mareo, náuseas o mal estado general se acuesta en una cama y se inicia lo que es la terapia con insulina, posteriormente a eso, dependiendo del grado de insulina nosotros referimos al paciente a la unidad más cercana que es el, nuestro, el hospital Roberto Calderón, si el paciente también amerita una atención más o, más especializada o estar en emergencia o en observación por varias horas este... Yeah. En todo caso el paciente vuelve a venir si vuelve a recaer también ¿Se, o se mantiene eh, en en seguimiento desde su centro de salud, desde su hospital o puede seguir viniendo aquí al Centro Nacional de Atención a Personas con Diabetes? Puede, el paciente este, puede, venir al centro de, puede venir al Centro de Diabetes este, una vez que nosotros atendemos al paciente, el médico también está a la par de él, está tomándole los datos, está toma, este, sacándole su índice de masa corporal y está haciéndole su chequeo médico una vez que nosotros lo referimos el paciente no se va sin que tenga un seguimiento por nosotros se manda se le da unas órdenes se le programa exámenes y se le programa cita con el objetivo de ver que el día de mañana este paciente que fue referido se le dio una atención adecuada y se le dio un manejo adecuado y logró venir si este paciente de nuevo mejor controlado de su presión, de su diabetes, incluso este paciente a la vez, también una vez que haya sido egresado de la unidad donde se refirió, se le da una referencia por parte de nosotros para que ingrese al programa de su unidad de salud, a ingrese al programa crónico y mensualmente le esté retirando también su tratamiento que se le, que se le indicó en la unidad de atención. Okay. Doctor, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a seguir hablando más de, esta, de este Centro Nacional de Atención de Personas con Diabetes, recientemente inaugurado por el Ministerio de Salud, por el buen gobierno sandinista, para una atención integral de ese paciente con diabetes nicaragüense. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Yo lo evito Con agua y agua jabón espumadito Si me lavo bien las manos yo lo evito Agua, y agua espumadito. así yo le evito al coronavirus, al coronavirus, así yo le evito. Ante la pandemia del COVID-19, las mascarillas deben ser utilizadas por personal de salud que atiende a afectados de coronavirus, personas con tos o estornudos, así como personas sanas que atienden enfermos en la familia. Pero si vos querés utilizar mascarilla, estas son las recomendaciones para su buen uso. Antes de ponerte la mascarilla, lávate bien las manos con agua y jabón y luego, tomando del elástico, colocala de manera que cubra tu boca y nariz. Nunca la toques al llevarla puesta, y si lo haces, lavate las manos nuevamente o aplica alcohol gel. Para quitarte la mascarilla, no toques su parte delantera. Siempre retirala tomando del elástico, y después de hacerlo, lavate nuevamente las manos. Y recordá, las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Así yo levito al coronavirus, al coronavirus, así yo evito. Gracias amigos por estar en sintonía del canal 98, estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del canal parlamentario. Hoy tenemos un programa especial, especial porque nos hemos trasladado hasta el Centro Nacional de Atención de Personas con Diabetes, recientemente inaugurado por el Ministerio de Salud y por orientaciones del buen gobierno santinista. Me encuentro con el doctor Alejandro Magnelli, Magnelli. Magnelli, quien es el director del centro, con él estábamos conversando en la primera parte del programa de cómo puede venir un paciente con diabetes aquí al Centro Nacional. Ahorita vamos a hacer un recorrido para conocer estas nuevas instalaciones que tienen a disposición eh, las personas con diabetes el pueblo nicaragüense aquí en el kilómetro 9 de la carretera hacia Masaya. Me dice doctor que son cuántas clínicas. Tenemos tres clínicas, lo que son para diabetes y para el tratamiento. Una clínica, lo que es pro el cuarto de, sí, cuarto de procedimiento, un cuarto de procedimiento donde aquí se practica lo que es la administración de líquidos intravenosos, la administración de insulina, administración de algún tratamiento para el dolor. Incluso se, puede, se practica lo que es la curación del paciente con pie, pie diabético. Este, y las clínicas posterior que tenemos cada una de ellas que son para la atención meramente de los pacientes, cada uno de ellos. La clínica 1 de, de Diabetología, son tres clínicas, si ustedes pueden ver aquí tenemos lo que es un paciente el cual vino de manera espontánea refiriendo lo que es este, una infección o refiriendo malestar a nivel de su miembro infeccioso a nivel de su miembro inferior. ¿Cuál es no, el diagnóstico de doctor? Bueno, él es un paciente diabético que viene descompensado en hiperglicemia, que es la elevación de la glucosa por arriba en esto, en los pacientes por arriba de 200. Y además de eso, él trae un pie diabético, una infección en su miembro inferior. Ya. En el caso cuando es una persona con un pie diabético, ¿qué, ¿qué cuidado debe tener esta persona para no volver a recaer, doctor? Bueno, una vez que ha sido tratado el paciente y ha recuperado su lesión, este, eh, bueno, al paciente se le recomienda tener una buena higiene a nivel de su miembro inferior, principalmente lo que es el, el uso de calzado, que es, es algo muy importante, un calzado que no sea apretado, que no sea muy duro. Este, un calzado que no sea ni puntudo ni este, que sea un, un calzado meramente redondo que no le vaya a ocasionar alguna lesión a nivel de sus miembros. También se le aconsejan a los pacientes mantener humectados sus miembros, este, sus pies, eh, aplicarse lo que son crema también revisarse por lo menos una vez al día lo que son los miembros inferiores con el objetivo de identificar que si tienen alguna lesión, ya que estos pacientes tienden a perder la sensibilidad en sus miembros. En el estado que viene el paciente, ¿cómo se encuentra? ¿Ya está estabilizado? Bueno, a, ahorita el paciente estabilizado, se está estabilizado, se está haciendo la terapia, este, pero debe estabilizarse en una unidad de mayor resolución. Este, en este caso, cumplir antibiótico-terapia y si es posiblemente hacer procedimientos con el objetivo de este retirar el contenido que está haciendo la afectación, viene con los pies inflamados, ¿no? sí como podemos, exacto como podemos ver ahí hay una infección, ahí hay enrojecimiento calor local, el paciente ha referido mal estado general, fiebre, este y pues se ha hecho la valoración tanto por el servicio de, de, de diabetología como el servicio de ortopedia para su respectivo manejo. Vamos a preguntarle al, al paciente ¿Qué piensa de que Nicaragua cuente con un centro nacional de para, para atención de personas con diabetes? Recientemente inaugurada, esto es muy importante para la persona con diabetes. Sí, sí, aquí me están atendiendo muy bien los doctores, la enfermera. Con el ratito que yo vine, soy de Masaya, pero, ah. pero me contó mi hermano, que es el eh, secretario político de Masaya, y me dijo que viniera aquí porque iba para el hospital entonces hasta ahí me dice que ahí están me dice solo para diabéticos bueno que gracias a Dios me entiende todo ha salido bien ahorita me, el doctor que está allá la enfermera los doctores son bien cariñosos son bien tranquilos y así de tener a un enfermo ya. con cariño ahora, ahora la responsabilidad es cuidarse compañero sí de claro voy a, voy a hacer todo lo posible por cuidarme ya el hombre me está dando más oportunidades porque estuve también enfermo, recaído en el hospital. Allá tuve dos meses. Uh -huh. eh, entonces, voy a tomar conciencia yo mismo para tener todas mis mi vitaminas. Uh -huh. ¿Su nombre, amigo? José Bismarck Ortiz. Ok, pronta recuperación, don José. Bueno, Luis, Procedente de Masaya, el, el paciente que está siendo tratado aquí en el Centro Nacional de Diabatología. Vamos a ir o, hacer, haciendo recorrido por la más instalaciones doctor. Nos encontramos en el Centro Nacional de Atención a Personas con Diabetes, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera hacia Masaya. En esta parte también es otra clínica. Sí, ¿no? esta es otra clínica donde está, se está atendiendo lo que es los pacientes con nuevo ingreso por el diabetólogo. Este, hasta el momento, pues, eh, cada clínica se le aporta una, la cantidad de pacientes de acuerdo a cómo van viniendo los pacientes en un orden adecuado y la distribución de manera equitativa. Esta es la clínica 3? Sí, aquí no, está son la tres clínica, clínica de diabetes. tres clínicas principalmente para la atención de los pacientes diabéticos. Este la doctora. Y ah. aquí doctor qué tenemos. Aquí? Aquí tenemos lo que es el área de este, administración, el área donde el paciente viene a elaborar su, su expediente clínico vale. y se le toman sus datos personales con el objetivo de mantener una información aquí adecuada. como el archivo, o funciona el sí. archivo. Así es. Y recientemente, que bueno, Y se recientemente se está elaborado, entonces sí. todavía están haciendo algunos movimientos. ¿no? Sí, actualmente desde aquí ya al paciente se le da cita tanto para los exámenes como para su seguimiento. Me encuentro con el doctor Alejandro Magnelli, quien es el director del Centro Nacional y nos está haciendo un recorrido por este centro. Nos encontramos en el área de trabajo social. Sí, sí, así, va, sí así es. Aquí se aborda lo que son los pacientes que ameritan lo que es una atención más especializada, un seguimiento en cuanto ya sea la cita, algún examen especial. Está, va a estar a cargo el licenciado Jorge Narváez. Que se nos puede explicar un poquito ¿Cuál más ¿Cuál es su trabajo compañero? Una vez que el paciente ya, ya abrió expediente ¿verdad? Se podría decir abrió expediente en el Centro Nacional de Atención a Personas ¿Vale? Buenas tardes Básicamente el trabajo que nosotros vamos a realizar aquí Es coordinar todos los exámenes especiales que el paciente necesita Tanto en nuestra unidad como Hospital Roberto Calderón al cual dependemos Como los que son fuera de nuestras dependencias Ya sea resonancia magnética, electromiografía todos esos estudios para evitar de que el paciente por su condición o el familiar tenga que de, movilizarse a las la, otras unidades hospitalarias. Entonces aquí nosotros hacemos las coordinaciones y se le brinda la atención. Esas son lo, lo, lo, lo, las pruebas que el paciente, con la persona con diabetes tiene que hacerse Eso. generalmente. Exactamente, así es. Igual también nosotros vemos la, eh, la formación de la parte educativa, de uh, poder hacer talleres con las otras especialidades que tenemos aquí para ya sea nutrición, este, para cuidar eh, cuidado de su alimento, psiquiatría, la, la especialidad de psicología, crear, eh, hacer grupo con los pacientes y de esa forma nosotros ir haciendo el trabajo. Precisamente en varias unidades de salud del país, en centros de salud, existen los clubes de personas con diabetes. ¿verdad? Me imagino que usted como trabajador social, a un paciente que recientemente ha sido diagnosticado con diabetes, usted le dice, mire, puede si quiere formar parte del club de personas con diabetes, porque esto es muy importante. Muchas veces el paciente que, que, que, que recien, recientemente recibe la noticia de que es diabético, se echa a morir, como decimos popularmente los nicaragüenses, y la autoayuda de otros compañeros que han pasado por esa misma experiencia le puede ser muy útil para, para levantar la cabeza y, y, y luchar contra esa enfermedad, ¿verdad? Así es, ese es el objetivo que tenemos nosotros. Por eso es que aquí tenemos otras especialidades, aparte de las... Eh, tenemos nutrición, psicología, trabajo social para dar una atención integral a los pacientes. Para que ellos conforme también la experiencia de otros pacientes, vayan este sabiendo cuál es el cuidado de su patología, la alimentación, y ese tipo de cosas que estén asociadas al mejorar su estilo de vida. ¿Su nombre, compañero? Soy el Jorge Narváez. Jorge Narváez, para los amigos televidentes, ya saben que el compañero Jorge... Es el compañero de trabajo social. Vamos a seguir haciendo el recorrido, doctor. Sí, bueno, quería también recalcar Ajá. que no solo se va a hacer, también se va a abordar el, la parte de aquellos pacientes que nosotros en algún momento le damos seguimiento pero que tal vez el paciente no pudo venir con el licenciado vamos a estar siempre pendientes con el objetivo de ver qué pasó con este paciente no vaya, ¿no? exacto, vamos a, vamos a tratar a localizarlo porque aquí tenemos todos los datos del paciente y con el objetivo de identificar qué fue la causa que si o no fue porque, recalía. exacto que si el paciente está hospitalizado en algún lado o, o le, le pasó algo en su casa, no pudo venir por, por transporte algo tratar de solucionarle a este paciente para que esté viniendo o aquí es a la unidad cáncer, ¿eh? así es Así es, ya que nosotros también vamos a estar este, en mera comunicación con lo que son los responsables aquí, los secretarios políticos con el objetivo de cada uno de los distritos con el objetivo de dar un mayor seguimiento a cada uno de los pobladores. Okay, vamos a seguir por la otra área, me imagino que es el área de nutrición. Este es el, ah bueno, el área de sí, psiquiatría. Aquí el área de psiquiatría y, y el, el área de nutrición que podemos. Vamos por a nos encontramos, amigos televidente, en el Centro Nacional de Atención a Personas con Diabetes, ubicado en el kilómetro 9, recientemente inaugurado por el Ministerio de Salud para la Atención de Personas con Diabetes. Ahorita vamos a entrar a en nutrición. A nutrición, sí. Aquí tenemos Así. a la licenciada Vega, que ella es la que va a estar a cargo del abordaje de aquellos pacientes pues, que vienen también descompensados, no solo por otras eventualidades, sino que también por su misma... Eh, alimentación. Es importante licenciar la alimentación ¿va? en las personas con diabetes Yo he hablado con el doctor de que es importante también que la, la, la familia tome conciencia y sea parte también ¿va? Porque si hay una persona con diabetes probablemente otra persona en la familia pueda también incursionar en esta enfermedad Por eso es importante la nutrición es importante, tiene que ir a la par, Yo, eh, lo que es la nutrición con también el tratamiento médico y la integración de la familia es importantísimo, porque a veces hay la creencia de que el paciente se va a aislar y el paciente va a consumir, porque lo que se trata a través de la dieta es una dieta balanceada, sana, evitando siempre y cuando este, todos aquellos alimentos que no deba de... Por ejemplo, sobre todo los azúcares, los carbohidratos, en ca las cantidades que deben de ser, cantidades limitadas, y no la creencia de que el paciente cree que no va a comer. Nada, y sí, nada. cree que solo verduras, y la dieta tiene que estar balanceada, tiene que ser carbohidrato proteínas, grasas, vitaminas, y eso igual consume la familia. Entonces, bien lo mismo que el paciente consume, bien puede consumir también la familia. Es importante entonces también que eh, cuando el paciente venga en nutrición, venga acompañado con algún familiar, para que el familiar también... Sea como la voz de toda la familia y decir en esta mañana, en esta tarde a nuestro amigo, a nuestro hermano, papá, madre, le le digo a la nutricionista que debe acompañarse de esta dieta, nosotros también acompañamos. También es bueno de que, este, a veces yo yo a veces les digo que por ejemplo, cuando es varón, por ejemplo, viene el, el paciente varón y no viene la esposa que tal vez es la que prepara los alimentos, y es de gran ayuda o la persona que prepare el alimento especialmente en la familia que venga para correcto o a veces sí corre, o, o bien puede también alguien de la familia porque también para prevenir porque por ejemplo hoy vino en la mañana el caso yo miré de un este, una paciente que vino con su nieto y el nieto está con obesidad y hay que ver que una de las causas es hereditario porque no no siempre es que va este no solo, como yo le decía, que también él tiene que, la alimentación de él también tiene claro. que ponerse a cuidar y a prevenir, porque la, lo que es la nutrición más que todo es preventiva que curativa. Oh, okay. Entonces, eso es parte importante. Pues, de... ¿Su nombre, licenciada? Ana María Vega. Muchas gracias, licenciada Vega. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir haciendo ya el último, ya para ir concluyendo, doctor, nos vamos al área de psiquiatría, ¿verdad? Claro. El área de psiquiatría que forma parte del Centro Nacional de atención de personas con diabetes. Bueno. ¿Por qué es importante la psiquiatría en esta atención integral que se le brinda a pacientes con diabetes, doctor? Sí, bueno, primordialmente le presentó a la doctora Sequeira, psiquiatra Mucho de nuestra gusto, unidad. Este, es muy importante aquí el abordaje de estos pacientes ya que... La diabetes, como bien se dice, no afecta, afecta a los órganos, pero también uno de los órganos principales que afecta es nuestro cerebro, sí, a que afecta también a nivel espiritual. Y estos pacientes lo que afecta, lo, les causa depresión, con solo saber este, que este paciente desencadenó diabetes, con solo saber que este paciente... Este, un futuro puede presentar alguna complicación crónica o mayor que le pueda este, dificultar ya realizar su vida cotidiana El paciente ya cae en, un, en una depresión, ya cae en un trastorno bueno. ¿Cómo tiene que ser el manejo psiquiátrico en aquel paciente que de repente por la misma enfermedad un día se encuentra tranquilo, bien? ¿verdad? Y por la misma enfermedad también al día siguiente o, o otro día recae, se siente que se va a morir, que no vale nada ¿Cómo es el abordaje que hace ahí psiquiatría para que este paciente vuelva a, a, a tomar el, el gusto a la vida? Vea, el problema es que la psiquiatría es un, algo transversal que ven todas las enfermedades. Las enfermedades de diabetes, los pacientes diabéticos presentan de dos a tres veces mayor eh, problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, esto, esto conlleva, como bien decía el doctor Magnali, es por, primero por el diagnóstico, nadie acepta que esté enfermo. Segundo, porque va a haber un cambio de hábitos en su vida, en la alimentación, en todo, porque afecta hasta la salud sexual. Entonces, eso no es nada más que, ¿cómo es el abordaje del paciente psiquiátrico? Pues, tiene que ser integral como, como, todo los, como toda la patología. Porque como yo le decía, o sea, hay que ver a la familia, hay que ver el apoyo social con que cuenta este paciente, hay que ver el tipo de medicamento, hay que contar con todo, o sea… Con todo lo que se tenga para poder así de forma integral tratar al paciente Porque como le decía, va desde una simple depresión hasta un problema de disfunción sexual Que para el hombre eso es sí, grave Entonces, eh, y el cambio de hábitos de vida, de alimentación En este caso, pongamos un ejemplo Una persona que está teniendo problemas porque no acepta su eh, su enfermedad ¿cuál es, el, ¿Cuál es el trato psiquiátrico que se da aquí? ¿Cómo, ¿Cuál es la verdad? ¿Para que esta persona acepte? <risa> es que realmente la psiquiatría no es como que yo tengo una infección y me voy a dar antibiótico, no. La psiquiatría es algo que tiene que ver, como le decía anteriormente, con el apoyo de toda la familia, de toda la sociedad, del medicamento que se le vaya a dar. Pues no es como que si yo tengo una fiebre, me damos una cetominofén. Sí, sí, sí, sí. No, la psiquiatría no funciona así. Uh -huh. Entonces es de dar psicoterapia y en algún momento, si el paciente está más grave, pues se le va a dar medicamento para... Ejemplo, la psicoterapia, ¿eh? ¿Qué este tipo de, de psicoterapia utilizan? Para que esa persona acepte. Por eso, tiene que. La psicoterapia es la psicoterapia. O sea, usted viene, se habla con él, se ve okay. todas las fallas que pueda tener, todos los beneficios que pueda tener el tener un medicamento, porque el problema de la no aceptación de la diabetes lo que trae es el abandono del medicamento. Y si abandona el medicamento, entonces vienen y vienen los pies diabéticos, vienen problemas con los riñones, vienen problemas con los ojos, y entonces así. Oh. Eso es lo que va dando. Ok, doctora, ¿me dice su nombre? Greta Ezequeira. Muchas gracias, doctora Greta Ezequeira. yo creo que vamos a ir concluyendo, doctor. Vamos saliendo de esta parte de psiquiatría, que forma parte del de Centro Nacional de, de Atención de Personas con Diabetes. Bueno, doctor Magneli, venga por acá. Vamos a agradecerle por este recorrido y por esta entrevista que nos accedió el día de hoy para conocer... ¿Cómo funciona el Centro Nacional de Personas de Detención con Diabetes recientemente inaugurado por el MINSA y que está disponible para la población en el kilómetro 9 de la carretera hacia Masaya? Le agradecemos, gracias. Bueno, también le agradezco a ustedes por venir a acompañarnos, por también transmitirle esta información a la población y que se den cuenta de que no están solos, de que aquí tienen una mano ayuda y, que, y agradeciéndole siempre a nuestro comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo y al, al buen gobierno que está siempre pendiente de las necesidades de la población. Eh, es un gusto atender a todos los pobladores y esperamos lograr este tener una satisfacción, una buena satisfacción y resolverle sus complicaciones, sus necesidades que tengan o su abordaje. Wow. Gracias doctor. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes, de 3 a 3 y media, usted tiene su cita con nosotros para conversar todos los días, de lunes a viernes, sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.